Señores denuncian la Tukiti, canta tema alusivo a drogas sintéticas, dale a la familia. Sí, cantan, eh, están acusando a la Tukiti de de, de, de, pero no he escuchado el tema todavía. ¿Y por qué no, no dicen que la Tukiti en estos días salió en el rojo vivo, ¿Eh? sí. Habla, hab, hablando, hablando de su, de su pequeña trayectoria musical que tiene, pero porque la escucharon en un tema, en un video a que mencionó pastillas que no se sabe todavía lo que ella va a decir en el tema porque el tema no ha salido ya dije que está di que a droga y salió en estos días hay mucha gente que no entiendo dice el productor musical al Taylor denuncia este miércoles que la cantante de música urbana Kisairi mateo orozco mejor conocida como la como la tukiti quien es menor de edad tiene una canción donde aborda el tema de uso de pastillas lo que entiende que es alusivo a las drogas sintéticas. Sostuvo que el manejador de La Pequeña hizo una publicación en la cuenta oficial de la misma explicando que no tenía intención de que dentro del contenido de la nueva canción estuviera el tema de la pastilla, que son drogas sintéticas y que de alguna manera expresaron que tendrían más cuidado a la hora de escoger el contenido de sus canciones. También la actividad musical explicó que ha, que ha tratado de que su denuncia llegue a todas las in, in, in, in, instanciones ya, qué palabra, correspondientes y que se resuelvan en situaciones para que se le hagan valer los derechos a los menores. Pero es como te digo, eh, el tema no ha salido y ya están ya quieren buscarle la quinta pata al gato a, a esta chamaquita que lo que está desarrollando un proyecto muy lindo fue a colombia se ganó uno se ganó un premio ya tiene su placa de YouTube, salió en el rojo vivo, pero aquí lo que están en pendiente, aquí ella dijo patilla en un video, en un videíto que subieron, así no, así, así no se avance en este país, no se puede, así no son. se puede avanzar. Entonces la chamaquita va a Colombia, se gana premio le toca fiesta de cumpleaños a los niños, a la chama la, la, la niña que más está tocando en fiesta de cumpleaños, excita a la educación, a que el infantil sigue estudiando, ese tipo de cosas, y aquí lo que se, lo que se ponen en a enfocarse en que ella mencionó patilla que no se sabe si ¿Tú me entiendes? Se puede saber que la, para ver que la gente puede sepa eh, qué fue lo que dijo la Tukiti en, en una estrofa en una póngalo, educación póngalo. que está grabando. Es mía la Tukiti. Vamos a ver si está ahí. La red es ahí. Atención Anthony, el manager de la Tuki, de Anthony, ya para que se acabe el problema, borre ese chin, ya. Hay pastilla de colores que ya. No ella dice patillita de colores. Que te ponga con los helados de colores. colores. De no, al lado. Ella, yo lo que te el lado. doy helado de colores, ya y pase hace eso, Anthony. Sí, hay de colores, la de dulce. También, pero que aquí quiere. ¿Dónde niña? La que dan en la fundita. Si fuera un internet, aquí hay problemas con los artistas dominicanos, que lo acaban, lo mismos Hay problemas, sí. Si es un, un extranjero, no es nada. Ellos lo celebran, a, a, lo cogen a risa. Co así. Coge. La tuquitita está bien. La tuquitita está bien, la Chamaquita está bien. que sigan trabajando, cero dicho y cero cosas. Flow, Flow Miguelito. ¿Tú te acuerdas de Miguelito sí. en el 2005? Sí. ¡Miguelito! El heredero. Oye, oye, el heredero. que está grande ya, pero ese chamaquito en esos tiempos era una vaina en Puerto Rico. Claro, tiene que, tiene que seguir con letras limpias y cosas. La bacanería de la tuki, que es una dura. Claro. Sí, la, la muchachita, pero tiene que limpiar la sabes, para que no abra, Para que si, sí, esa vaina de es patillita, pónganle la de, de colores, verdad? O chupetica de colores. Ya. una llamada buenas no. pero una pregunta sí. solamente hay pastillas de droga también hay pastillas de dolor de, claro. de cabeza una pastilla de dolor de cabeza y, ya. y hay antibióticos claro. que son de colores sí. no pero de una vez quieren hacer juicio porque es dominicana cojo si lo que yo dije quedan en fundita en los cumpleaños Claro, sí. que son patillitas. La gente todo lo quiere involucrar por otro lado. Pero mira, que, la, o sea, repon, eh, retornando a lo que iba a decir, eh, el equipo de la Tuki. ¡Macarilla! <ríe> que se ponga para e, pa esto. O sea, porque, eh, ok, la Tuki, bien, que ella, como dice Angel, que ha hecho tour, que le ha dado premio pero la muchacha no suena en los medios o sea tienen que ponerlo porque, a porque ellos pues no le importa porque ellos no se hacen eco de eso ya salió en el rojo vivo en estos días le hicieron una, una pequeña presentación hablando desde de lo que del fenómeno que en lo que ella se ha convertido en el rojo vivo salió eso a nivel nacional a internacional y tuvo en Colombia hace un par de semanas es ¿Por, qué, por qué no se hacen eco de eso de que la chamaquita ya está internacionalmente se está hablando de ella no ella se enfocaron en, en que ella mencionó pastillitas de colores y ya está, hay un hay un lío Salió de vivir de un rancho que, que se mojaban cuando llovía, una casa cayendo. Si sí, viven en un apartamento ahora, gracias a esa carrera tan linda que está teniendo esa niña, tocando un cumpleaños y ese tipo de cosas. Un fenómeno y mira con lo que lo que ellos quieren, ah, quieren acabar, la pobre niña así, ¿no? Abusadores. Increíble, increíble.